bueno es verdad dice que voy a ser el primero en la historia grabar acá dentro la verdad que me da cagas foro y... ahí pero bueno no importa ahora vamos a meter la cámara dentro del dispositivo Intrauterino. lo que sí mucha razón Ah, if I be Aparte que no se ve nada y lo que me da cagazo es que está lleno de huesos abajo.